Buenos días o casi tardes a todos y a todas. Hoy entrevistamos a Guillermo de la Madrid del, pro del proyecto Madrid Street Art Project. Vamos a mandarle la invitación. Bueno, deciros que la entrevista de hoy va enmarcada dentro de nuestro festival urbano Urban Fest. Vamos a mandarle la invitación y esperemos que no tarde tanto como el otro día. Estamos en ello. Muchas gracias a todos los que os estáis conectando ahora mismo. Y ya tenemos a Guillermo ya con ya nosotros. Tenemos a Guillermo con nosotros. Buenas, eh, no sé si me oye bien porque no he conseguido usar los cascos, a ver si... Eh... Se oye un poquito bajito, gollergo. Bajo. Vale, a ver, ¿ahí me oyes bien? Yo sí, yo sí. Vale. Bueno, pues nada, buenos días. ¿Qué tal todo? Muy buenos días, Ay, muy buenos días, porque, días porque, agitarle, porque ya hay gusta de comer. Bueno pues, bueno, pues, cuéntanos el... un poquito cómo fueron tus comienzos en el arte, con urbano. Con con con arte urbano. Pues a ver, cuento un poco... Eh, mi nombre es Guillermo de la Madrid, soy parte de un colectivo que se llama Madrid Art Project. Pero bueno, mi conexión con el arte urbano, digamos que es... Eh, eh, viene de, de más atrás de, de principios de los 2000 en que empecé pues un poco a encontrar obras de arte urbano por Madrid a documentarlas y desde entonces pues tengo ese, esa conexión con el, con el arte en la calle y desde 2012 eh, llevo con Diana Prieto y desde hace hoy menos con Rocío Domínguez eh, Madrid Institute Project que es un, pues, un proyecto en el que generamos actividad de distinto tipo en torno al arte urbano en Madrid Uh -huh. Y cuéntanos, ¿cómo nació Madrid Star Project? Pues Madrid Star Project eh, surge como una necesidad un poco de, de Diana Pietro y mía de volcar en algo más grande o más público, digamos, un, un interés más eh, personal nuestro por el arte urbano surge a partir de una exposición que se hizo en el Instituto Cervantes en 2011 en, el que, en, el que, en la que colaboramos los dos por primera vez y a partir de ahí pues, nos planteamos eh, montar esto y bueno, pues, hacer un poco de difusión del arte urbano en los primeros años y a partir de 2013-2014 pues, también generar proyectos en los que los artistas participarán eh, de manera directa, digamos, ¿no? Entonces, pues, eh, ya te digo, empezamos haciendo los safaris urbanos, que son estas visitas guiadas que hacemos por la ciudad, fuimos incorporando después talleres con artistas y desde 2014-2015 pues, nos dedicamos a, a tiempo completo a, a generar actividades y proyectos en torno a las urbanas. ¿Qué proyectos estáis trabajando ahora? Pues bueno, ahora la verdad es que hemos estado este tiempo de confinamiento un poco eh, bueno, no parados, pero bueno, un poco diversificando intentando buscar vías de, de, de trabajo bueno, eh, una pieza durante esas conexiones en directo y ahora pues eh, preparando proyectos para la vuelta de, para la vuelta de verano, eh, pues Pinta Malasaña, por ejemplo, que ha tenido que aplazarse por, por, por el tema del COVID, eh, Calle Calle que daremos probablemente ahora en el mes, a mediados del mes de julio, eh, y bueno, pues un poco intentando reubicar los proyectos que ya teníamos y trabajar en, en cosas nuevas. Pues, eh, tanto en el centro de Madrid como en, en, en otros lugares ¿no? pues intentando eso reubicarnos en esta situación y, y que, que siga habiendo cosas que que salgan abajo uh -huh. uh -huh. <risa> habéis acercado a los centros educativos, también, los centros el los centros educativos también el arte urbano uh -huh. qué les ofrecéis a ellos qué les ofrecéis a ellos pues a ver la conexión con la educación ha estado siempre presente porque bueno yo al final he trabajado 10 años en, en, como profesor en secundaria vale hasta 2014 o así y, y bueno pues yo por, personalmente sí que quería mantener pues esa esa conexión con los chavales no y además creemos que es un tipo de de arte, un tipo de expresión artística que, que les encaja muy bien y que, que ellos entienden muy bien ¿no? y, y, que les, y que les engancha ¿no? entonces eh, pues eso eh, eh, nuestro trabajo con centros educativos va desde eh, las visitas guiadas es decir eh, colegios, institutos que, que vienen a nuestras, a nuestras visitas en las que les enseñamos un poco pues, intervenciones de arte urbano y generamos un diálogo con ellos en el que también hay margen para su propia participación y luego pues eh, a veces pues tenemos también la, la oportunidad de combinarlo con talleres en los sí, centros, es decir, el centro dispone de un espacio sobre el que, sobre el que realizar un mural o quiera hacer una actividad relacionada con arte urbano, pues contamos con un artista que les hace una introducción, eh, digamos que presenta su trabajo... Y... ¿Cómo, se en... ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros? Contacto con vosotros. Pues a través de nuestra página web madridestitarproject.com y del correo info arroba .com. También estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook. Uh -huh. Pues todas uh -huh. vías es un poco por donde por donde nos, nos movemos. También tenéis algunos, ¿También tenéis proyectos, algunos juveniles? proyectos juveniles. Cuéntanos en qué consisten. A ver, pues como te comentaba un poco, la hay una conexión muy muy fuerte entre entre lo que hacemos y, y un poco la este no la, la juventud y los los los chavales y pues intentamos siempre integrar un poco ese perfil en, en proyectos distintos, es decir, a, a, más allá de eso, las de las actividades que hacemos con centros educativos o centros de otro tipo que trabajan con, con chavales, pues intentamos también, por ejemplo, en, ha habido proyectos en los que hemos integrado eh, muros, eh, muros o murales participativos orientados a, a juventud o que o abiertos a todo tipo de público, porque a veces parece que, que el mundo del arte es más eh, o del arte contemporáneo está más orientado a al adulto, ¿no? Y, y en realidad, pues, de lo que es el arte contemporáneo, el arte urbano, pues, tiene esa, esa capacidad de, de hacer conectar a, a los chavales también. Digamos que es más una, una, una idea general de que la juventud esté presente un poco en, en lo que hacemos que, que proyectos eh, concretos, ¿no? Uh -huh. El arte urbano no para devolucionar. No para devolucionar. Que no va a lugar esa de que inter... inter... urbano en el espacio urbano. Bueno, pues ahí depende un poco, ya eso ya cada artista va buscando un poco su, su manera de trabajar. Es verdad que ahora pues hay esta dicotomía entre ese arte urbano que se sigue haciendo ¿no? sin permiso, de manera espontánea por parte de los artistas, ¿no? y en el que pues, los artistas están espacios para sus, para sus intervenciones. Y luego está esta otra faceta que lleva menos tiempo, que es la de proyectos y actividades digamos, que se realizan con permiso, y que, pues que ahí ya es más más eh, buscar espacios a lo mejor más grandes o más vistosos o... Depende de con quién colabores, pues va a haber un tipo de espacio u otro. Pero eh, para nosotros es como importante que, que, que el artista tenga no es, eh, busque un espacio en el que en el, que su, en el que lo que va a hacer pues encaje. ¿no? ¿Y en qué se inspiran los artistas, inspiran los artistas urbanos? urbanos? Uf... Pues ahí habría que preguntar a cada uno también, ¿no? Pero bueno, pues conociendo un poco a los artistas, hay quien sí que tiene en su obra una conexión con, con a lo mejor lo que ocurre en cuanto a ¿no? cómo es el mundo en la actualidad y cosas que pasan y la actualidad de, de distinto tipo, política, social. Eh, y hay quien tiene una faceta como más mucho más personal y que es más difícil a lo mejor de... de en la que es más difícil transmitir un significado, pero que tiene también su, su valor. no Yo creo que cada artista pues eh, tiene una fuente de inspiración pues eh, personal y, y diferente. ¿no? ¿Nos puedes decir algunos sitios, decir sitios de referencias de ¿Sitios en cuanto a sitios digitales, eh, espacios...? Sí, en cuanto a sitios digitales, sí, por, en cuanto por, a ejemplo. Sitios digitales por ejemplo. Bueno, pues sabe, para nosotros, por ejemplo, desde hace un tiempo, eh, esta herramienta que estamos usando hoy, pues nos resulta una herramienta muy útil, eh, o, o bastante muy eh, para todo el mundo, digamos, ¿no? Tanto para la gente que está un poco interesada en, en ver qué está pasando en cuanto a arte urbano. Como, como para los propios artistas no para la gente que, que, que, que le interesa o que que, o que busca ver qué ocurre a nivel digital o, o medios digitales para, en los que encontrar arte urbano pues o información pues Instagram es una buena una muy buena herramienta para los artistas lo es también porque ellos digamos que puede manera sencilla compartir compartir su trabajo y de manera también además muy muy visual eh, pues Nuestras propias redes o nuestra página web tiene información también un poco general. Hay pues gente que también comparte artículos o, o informaciones importantes o, o relevantes o interesantes, ¿no? como pueda ser un, eh, Urbanario, que es una un espacio que, que Javier Abarca lleva manteniendo desde hace bastantes años con artículos que se pueden leer bien y que son accesibles prácticamente a cualquier 4 para la gente joven no no, no, hace falta, no son artículos exudos, son artículos bastante eh, asequibles y bueno pues yo creo que en, que en realidad pues bucear un poco en todo y encontrar lo que uno lo que uno lo que a uno le parece más interesante no qué les dirías a todas aquellas personas, personas que piensan que el arte urbano el arte es vandalismo es vandalismo bueno, yo creo que es una imagen que se tiene de, de hace tiempo, que ha ido cambiando y que yo creo que en los es que en los últimos años eh, hay una percepción diferente de esto, ¿no? Sobre todo de lo que de lo que se ha venido a llamar arte urbano. Es verdad que hay, que por ejemplo sobre el graffiti sí que todavía hay una, ¿no? una visión como muy negativa, ¿no? Pero que yo, yo creo que también es porque, porque no se acaba de. de bueno. A mí yo mismo he hecho ese proceso, ¿no? Pues hace 20 años a lo mejor el, el graffiti me parecía algo que no, no le encontraba el sentido, no le veía la motivación, no veía un poco. Eh, no, lo, no lo apreciaba, ¿no? Y con el tiempo hemos pues, viendo que, que, que igual que con el arte urbano hay, hay motivaciones detrás, hay, pues eso, tiene su, su interés, ¿no? Yo entiendo que es difícil para, a lo mejor, pues, hacer ese proceso de, de apreciar todo lo que ocurre en la calle. Al final, eh, la calle se ha convertido con el arte urbano en un espacio más de, de expresión, ¿no? Y que es un espacio de expresión eh, al que todo el mundo tiene acceso, ¿no? Que no es como los museos o las galerías a los que uno tiene que decidir ir, sino que, que, bueno, pues, paseando por la calle puedes encontrar cosas que, que sean interesantes o que, o que, que te gusten, ¿no? ¿Algún consejo, consejo a los jóvenes artistas que vienen ahora? Bueno, no lo he dicho, pero ya no soy no soy artista, pero bueno, pues yo el consejo que daría es que, que, que busquen vías de expresión en el espacio público, eh, de una u otra manera, que se junten con gente que, que comparta esas mismas inquietudes con ellos y que a partir de ahí pues busquen su manera de... de, ¿no? de de salir adelante o de desarrollar su trabajo o sus inquietudes en, en, lo, en, en lo artístico. ¿no? Es decir, mmm, también se puede trabajar en casa, pero digamos que si hay un interés por hacer cosas en el espacio público, pues eh, hay que empezar mmm, saliendo y, y, y viviendo el espacio público y ver cómo, cómo intervenirlo, cómo, cómo hacer cosas en él. ¿no? es lo que es más que nos tiene que, que hacer cuando llegue que nos la ciudad de la normalidad? No... Bueno, pues la verdad que lo que personalmente he de ir relacionado con, con todo esto, lo que más hecho de menos es, es eso, pasear y ver lo que es, todo lo que va apareciendo nuevo en la ciudad, no y documentarlo, eh, apreciarlo, tener esa experiencia de, de poder poder pasear Porque bueno, ahora podemos salir, pero es verdad que, que a lo mejor pues hay menos gente haciendo cosas en la calle, ¿no? Entonces, bueno, pues que, que vuelva esa actividad a, a la calle y, y poder, eh, poder volver a verla y encontrar cosas nuevas, sorprendernos, más allá de, de poder desarrollar también nuestros proyectos, los proyectos que han quedado de momento pendientes. Bueno, y ya, como bueno, la, la, la última pregunta, que ya la he dicho antes, es que si tenéis antes, redes sociales. Es, pero bueno, nunca está más repetirla si para, si para, que está más para que los jóvenes que... jóvenes se queden con ellas. Con ellas. Pues Sí, estamos eso, muy activos en Instagram, tanto reflejando un poco los proyectos que hacemos, como todo lo que va ocurriendo en cuanto a arte urbano en Madrid y en aquellos lugares a los que, a los que vamos. También estamos en Facebook, todo van el mismo nombre, Madrid Street Art Project. Y está nuestra página web, Madrid que es más un espacio en el que vamos reflejando todo lo que vamos haciendo en el, en el colectivo. Y bueno, pues básicamente nos movemos un poco en esas, en esas tres en esas tres plataformas. Sobre todo que son muy activos aquí en, en Instagram, porque al final el arte urbano pues es todo muy visual y, y, y es un poco la, la red que digamos mejor, mejor funciona en ese sentido. Pues estupendo, eh, desde pues aquí, estupendo, te, agradecemos aquí te agradecemos tu presencia, su presencia que nos ha superado un poquito para estar con nosotros en el Festival Urban nosotros, Fest, en el Departamento de, bueno, de Juventud. Y, bueno, y, y bueno, pues hasta aquí y llega, y llega y nuestra entrevista y, eh, y a no los que no nos, nos están viendo, tenemos otra entrevista en Marcada de en Casa de a las 7 de la tarde. Hasta luego. Claro, Hasta luego. Gracias por con nosotros. Muchas gracias Guillermo. Muchas gracias Guillermo. Hasta luego.